Eh, buenas noches, gracias por su, su visita. El velorio es una, o, una de las obras fundamentales del arte puertorriqueño. En ella se evidencia la influencia que tuvo en el pintor el movimiento impresionista francés, especialmente eh, por, número uno, el tratamiento de la luz, número dos, la aplicación de los colores, número tres, la inclusión de los paisajes al aire libre. Se destaca también por, uno, su realismo su dominio figurativo humano, la riqueza de detalles, la complejidad de composición sobre un lienzo de proporciones monumentales. La obra adquiere mayor exaltación por su carácter de denuncia ante realidades de la época y ha sido motivo de diversos ensayos sobre la sociedad puertorriqueña. Se podría añadir que presenta la vida de subsistencia de los colonos caribeños del siglo XIX. Como el lienzo se ejecutó, según indica De Sequeira en 1894, un año después de pintado el cuadro, y cito, con la más rigurosa exactitud, tenemos ante nosotros un documento pictórico que destaca la realidad de la vida simple y rústica en el campo puertorriqueño de fines del siglo XIX. Un análisis detallado del cuadro evidencia que los elementos vegetales fueron de la mayor importancia en casi todas las facetas de la vida humana, en los alimentos, en los escasos bienes materiales y hasta en aspectos estéticos y espirituales. Por lo tanto, el velorio es una excelente pieza de estudio desde la, desde la perspectiva etnobotánica. Esta noche nos centramos en los elementos botánicos de esta obra y su relación con la vida de aquella época. Buscamos así contribuir una vía adicional de apreciación de esta obra fundamental puertorriqueña. La endobotánica es una disciplina de la ciencia botánica que estudia cómo las cualidades físicas, químicas y biológicas de los miembros del reino vegetal inciden en la vida y las sociedades humanas de épocas pasadas y del presente. Investiga cómo el hombre toma ventaja de esas cualidades para su aprovechamiento. Una misión importante de la disciplina es documentar el conocimiento y la percepción, valoración de las plantas en las culturas humanas. Eh, en la noche de hoy voy a presentar de forma resumida elementos que eh, eh, he estado trabajando desde el punto de vista endobotánico en el velorio y estas son las categorías que iré eh, desarrollando en la conferencia. Número uno, eh, la madera con sus diferentes variantes de uso. Número dos, las fibras vegetales. Número tres, los objetos de frutos no comestibles. Número 4 las plantas para bebida y alimentos. Número 5 elementos ornamentales. Y número 6 el paisaje. Comencemos por la madera. La madera, materia prima por excelencia en prácticamente todas las sociedades y todos los tiempos, se compone de tejido celular muerto, acumulado en el tronco, las ramas y las raíces principales de los árboles. Aunque parezca, parezca contradictorio, las células que componen la madera adquieren una importancia vital para el funcionamiento de los árboles cuando aquellas maduran y mueren. Si examinamos la madera con un microscopio, observaremos varios tipos de células. Las más abundantes son aquellas de forma tubular que se denominan como, como traqueidas y en muchas especies encontramos además los llamados, las células conocidas como elementos de vaso. Estas células son muy delgadas y discurren verticalmente a lo largo del tronco y otros cuerpos leñosos de los árboles. Aquí en esta eh, diapositiva muestro una, un corte de un tronco de árbol. Eh, la región que está en color crema claro sería lo que, es, sería como tal la madera, el tejido de la, de la madera que conocemos técnicamente como silema secundario, y si nos acercáramos en un microscopio a ver ese corte eh, eh, de la parte superior, el corte transversal lo que veríamos sería este tipo de tejido donde hay eh, traqueidas y elementos de vaso que son estas células si las vemos de lados estas tres son traqueidas este es un, una, perdón, este es un elemento de vaso estos tres y este cuarta una, una traqueida las células son bien alargadas cuando están maduras mueren y solamente lo que persiste es la estructura externa que se conoce como la pared secundaria. Parte de la función, o una función importante de ese tejido muerto, es la conducción de agua. Por ahí es que sube el agua en los árboles. Cada vaso y cada traqueida está revestida por una pared cédula rígida, que es la única estructura que persiste en esas células después de morir. Podríamos pensar en las traqueidas y los vasos como análogas a un andamio o armazón por su función de sostén además del de de, movimiento de agua, como mencioné. Tal propiedad, la de sostén, se debe se debe a que su pared celular contiene las sustancias denominadas celulosa y ligninas, ambas responsables de conferir apoyo estructural. Me detengo brevemente para apuntar eh, algunos detalles sobre las células muy general, prometo que no les voy a dar un examen sobre esto, eh, simplemente... Eh, darle una, una idea general y que es importante para poder apreciar parte de lo que hablaremos en la charla como en el caso de los animales las plantas tienen, están compuestas de células y las células pueden ser de diferentes tipos dependiendo la función y la localización de, del tejido en qué lugar ubica ese tejido y la función que tiene este eh, diagrama que tenemos aquí Ilustra una célula vegetal con diferentes eh, partes internas. La que quiero señalar, puntualizar en particular, es la conocida como la pared celular, que es el, la banda color crema externa, que está relacionada a la rigidez en el caso de las, de las traqueidas y los elementos de vasos que, que, que comenté. Eh, esa pared celular puede ser muy gruesa eh, en unos tipos de células, las que tienen funciones de, eh, de, de soporte, como... como el caso de las traqueidas y de los elementos de vaso. Esta es una fotografía de microscopio electrónico real de, eh, de este dibujo. También algo que quiero puntualizar es que no todas las células son iguales en forma, además de la función pueden ser muy diferentes. Como ya notaron, estas células son alargadas. No, las células que posiblemente imaginamos inicialmente, no todas las células son redondas, pareciendo un huevo frito, como le digo a mis estudiantes. Tienen diferentes formas, eh, dependiendo de su función y su localización. La madera ha sido de primer orden de importancia para la construcción de estructuras en Puerto Rico. Los bosques nativos proveyeron un gran número de especies de árboles para tal fin. Entre las especies eh, que estuvieron accesibles para quienes tenían medios, hay que añadir además las maderas como el pino, eh, que fueron especies exóticas que ya se importaban a la isla para fines del siglo XIX. Los árboles madereros de mayor durabilidad y con troncos de diámetro considerable sirvieron para los postes principales de las edificaciones, para las vigas principales de los techos y para el aserrado en tablones. El aserrado en tablones se podía realizar en un aserradero, pero en muchas ocasiones, por lo accidentado de la topografía de Puerto Rico, era más práctico remover la copa y aserrarlo, aserrarlo en tablones en el mismo lugar donde se cortó. Como muestra esa fotografía tomada en el principio de la década del 40 eh, en la sierra de Luquillo. Según Luis Murphy, quien eh, a principios del siglo XX examinó el uso y condición de los bosques de Puerto Rico, los tablones eran removidos uno a uno, a mano o con la ayuda de animales de carga, arrastrados por el animales de carga o llevados a mano. Los troncos de menor diámetro se empleaban en construcciones livianas, por ejemplo, Suplían varas para el armazón sobre el cual se aseguraba la techumbre de hojas de palma. Entre las varias especies nativas utilizadas en la construcción, hay una lista larguísima, solamente voy a puntualizar eh, eh, pocos ejemplos, pero son muchos. Eh, mencionaremos a modo de ejemplo el ausubo, el que está a la, derecha, a la izquierda perdón, de esta fotografía, y el tabonuco que está a la derecha. El ucar a la izquierda y el granadillo a la derecha. Y el moralón, esos son algunos de los ejemplos de las varias especies utilizadas. Recordemos que algunas especies eran más comunes y disponibles que otras y que el gobierno español llegó a emitir diversos en diversos periodos ordenanzas limitando el uso eh, y la explotación de algunas especies que eran de, de interés especial para la corona. La casa donde eh, ocurre la escena en el velorio muestra que las vigas y postes no fueron eh, aserrados para formar, para formarlos en bloques, ni fueron cepillados y retienen la forma del tronco del árbol. Esto hace inferir que al menos algunos de los materiales de construcción provinieron del entorno y se prepararon de forma rústica sin el acabado final que se cuida en la industria maderera y en este caso ilustro con esos puntos rojos varios de los de las piezas de la casa que eh, están en la, en la parte superior en la foto superior, en el detalle del cuadro eh, eh, piezas de madera que no fueron trabajadas, simplemente es algunas incluso tienen la forma del, de, del tronco, igual abajo eh, y abajo puntualizo algunos tablones o algunas tablas que eh, con que se construyó la, la, la vivienda a pesar que a pesar de que la casa que observamos en la obra es una vivienda humilde, no es la más rústica de las que se observaban en los campos de Puerto Rico. Las personas de medios muy exiguos utilizaron incluso materiales de poca durabilidad, pero más accesibles que la madera, como son las yaguas y las hojas de palmas, de las cuales hablaremos más adelante. El piso era en ocasiones simplemente de, tier de la tierra apisonada, que no es el caso en el, en el cuadro del velorio donde la, el piso es en tablas de madera. La madera también se utilizó para objetos eh, cotidianos y está presente en una multiplicidad de formas, en los muebles, en los implementos agrícolas y en algunos de los instrumentos musicales. En el caso del mobiliario, las sillas, la ban las banquetas, las, las mesas y el ture, en el velorio, el ture es el, las, el asiento bajito que está en el centro de la, de, de la foto superior, eh, bien ilustran los diversos grados de trabajo y acabado que tenían los muebles de la época reflejan también el origen diverso de las maderas que se emplearon y posiblemente la diferencia socioeconómica entre los dueños del mobiliario. Algunas de las especies nativas de árboles cuya madera se utilizaba en Puerto Rico para la fabricación de muebles incluye eh, el laurel sabino y las aguillas, ambos árboles endémicos de Puerto Rico de la familia de las magnolias. Es una magnolia. En particular es Magnolia puertorricense una magnolia endémica de Puerto Rico, y el Laurel Sabino, eh, que se consideraba muy buena para muebles. Otras especies incluyen el aceitillo, el capa blanco, el guaraguao y el algarrobo. El guaraguao es el que ilustra a la izquierda, el, el algarrobo es el que ilustra a la derecha. Sobre el algarrobo, don Pedro Tomás de Córdoba menciona en 1838 que se construían, y cito, los más exquisitos y elegantes muebles de Algarrobo, en la isla de Puerto Rico. La madera también está presente en objetos, en otros objetos eh, en el cuadro del velorio. Eh, por ejemplo, aquí eh, detallo el punto, un garabato en lo alto de las vigas de la casa. Este es un implemento agrícola manual de una sola pieza de madera que forma un gancho en uno de sus extremos que permite asir o agarrar objetos también se ha visto su uso para alcanzar las ramas de los arbustos de café durante el recogido de este grano, como ilustró en esta fotografía de principios del siglo de estos recogedores de café. Los garabatos se confeccionan con diversas especies leñosas, una todavía muy conocida es la madera de la guayaba. Hay otro objeto de una pieza de madera que se le ha identificado como una especie de rastrillo, aquí a la derecha. El implemento que se ilustra en el cuadro se utiliza para prender objetos, en, en este caso un machete, eh, colgar objetos. Eh, el implemento que viene amarrado verticalmente de una viga de la casa también se ha interpretado como simplemente una pieza de madera para colgar objetos. Cualquiera que fuera su propósito, lo cierto es que toma ventaja de la arquitectura de ciertas especies leñosas en las que las ramas nacen agrupadas en un verticilo alrededor, alrededor de una misma región del tallo, como es el caso del algarrobo y del lucar, Aquí lo que ilustro en esta fotografía, eh, similar a este, este eh, rastrillo o este objeto, es que eh, las ramas salen todas de un mismo punto del tallo, formando lo que se conoce como un verticilo. Y esto lo vemos en especies como el algarrobo. Esta es una especie, este es un juvenil. Eh, de algarrobo, ahí está la foto la flor foto de la flor, eh, el árbol, es un árbol, puede crecer mucho más grande, así que, que, el, que el grosor de, lo, de, la, de esa pieza de madera puede ser eh, mayor. Eh, de paso menciono que está relacionado a la ceiba, el algarrobo, el pelón, el garrocho. Eh, también eh, esa arquitectura la observamos en el UCAR, eh, y el la almendra, que aunque es una especie introducida, ya se sabe, hay evidencia de que ya la especie estaba introducida en Puerto Rico para, para finales del 19. Los mangos de implementos agrícolas, como las palas, los picos, las asadas y los machetes, eh, estos últimos presentes en la obra, nos debe dar una idea de la necesidad de acceso constante a la madera. No debemos olvidar que la misma también se utilizó con frecuencia para objetos cotidianos como cepillos. En el caso de eh, que ilustro eh, dos especies, eh, ilustró el capa blanco, una de varias especies que utilizaban, se utilizaba y se utiliza todavía para elaborar cabos de machete y, otra, y otras partes de implementos agrícolas. La madera se destaca también en la fabricación de instrumentos musicales o partes de estos. Eh, al mencionar partes, nos viene a la mente los palitos para el guiro. Para, perdón, para la maraca, y para el guiro, para rasgar el guiro, madera. Aunque sea pequeño, pero es un objeto necesario eh, tenerlo a la mano. Para los instrumentos de cuerdas, como el triple, el cuatro y la bordonúa, era necesario, y aún lo es, emplear más de un tipo de madera. Para la caja de resonancia, el cuerpo de la, del, de la, del instrumento, se requiere de maderas de mayor densidad que las que se emplean para la tapa, de menor densidad. Así, se ha utilizado diferentes tipos de madera, incluyendo las de guaraguao para las cajas de, de resonancia eh, y, y maga, entre otras especies. Y maderas livianas como la del yagrumo hembra para preparar la tapa. En algunas referencias veo, he visto y ten, ten, tengo buenas referencias para yagrumo hembra, en otras ocasiones solamente se menciona yagrumo y no me queda todavía claro si se usan las dos especies de yagrumo. Eh, Aquí a la izquierda vemos una foto que tomamos ilustrando eh, cómo diferenciar el yagrumo macho y el yagrumo hembra. En la parte superior vemos el yagrumo macho, donde tiene una hoja compuesta compuesta de diferentes láminas. Todo lo que parece una mano es una, una hoja, láminas, cada lámina separada una de otra. Y en la parte, eh, en la parte de abajo vemos la, el yagrumo hembra que es una sola lámina, una lámina continua, la hoja es una sola lámina que tiene lóbulos y ese es el yagrumo hembra, esa es la mejor forma de eh, distinguirlos. El yagrumo hembra es el que tiene la, la parte, el embeso, la parte de abajo de la hoja blanco y el yagrumo macho tiende a tener un tono como marrón o cobrizo. Eh, debo decir que el, que el nombre yagrumo macho y hembra nada tiene que ver con el, la reproducción de estos dos árboles porque pertenecen a familias, a especies diferentes, en familias diferentes, nada que ver una con la otra, simplemente el, es un nombre común posiblemente relacionado a la forma general de la morfología de la hoja, que puede ser similar. Y a la arriba, la, una flor de la, del árbol de maga. Esta tapa, la tapa de los instrumentos musicales, se encolaba con la caja de resonancia utilizando pegamentos naturales, incluyendo resinas, y sustancias vegetales y otras sustancias vegetales. Se sabe, por ejemplo, que en Puerto Rico se utilizaba una orquídea nativa conocida como la cañuela o piñuela para preparar una sustancia para encolar. Esta ilustración que vemos aquí del libro del doctor James Ackerman, que es profesor en el Departamento de Biología en Río Piedras, aquí, especialista en... En orquídeas sí, y que publicó en la editorial un libro sobre las orquídeas de Puerto Rico eh, ilustra esta especie el Cirtopodium punctatum una especie que está en otras partes en otros lugares más allá de Puerto Rico eh, incluyendo Puerto Rico como distribución natural por cierto bastante rara verla en Puerto Rico por el, la extracción de la de la planta para pegamento además de extracción para uso ornamental eh, y de la, del, del tallo de los pseudobulbos de la planta se extrae este, esta savia que, que es pegajosa sobre el uso de la piñuela y la cañuela como pegamento Fray Ñigo Abad a finales del siglo XVIII menciona que la pega de esta planta es un barniz tan permanente que cualquier cosa quebrada la une tan bien que jamás falta por esta soldadura es decir que tenemos evidencia del uso bastante antiguo de la piñuela Pasemos ahora a ver la madera como combustible. Hasta ahora hemos eh, ilustrado la madera en diferentes eh, eh, usos y la madera como combustible no, no queda atrás o no queda afuera. Eh, no se debe dejar de la discusión porque es eh, un, anti, un uso muy antiguo y muy básico por el hombre, que es la leña como combustible para generar energía en la forma de luz y calor. Su relación con el velorio... La inferimos, obviamente no está allí directamente, pero la inferimos por uno de los elementos centrales y más controvertidos de la composición, el lechón asado. Debemos recordar que la madera era el combustible común en Puerto Rico en aquel entonces y todavía lo es en buena parte del mundo. El carbón vegetal eh, es madera parcialmente quemada con el propósito de extraer los componentes de combustión rápida y el agua, de modo que el carbón concentra materiales inflamables de mayor temperatura que a su vez tienen una duración relativamente larga, ambas cualidades de utilidad humana. Para preparar carbón, la leña debe quemarse parcial y muy lentamente en ambientes de poco oxígeno, eh, un proceso que se, eh, se lleva a cabo en las llamadas carboneras, que son estas montículos donde hay diversas eh, capas de, de, de, de madera y básicamente hay una combustión lenta, en un ambiente de poco oxígeno para extraerle las, las, eh, las sustancias in más inflamables, básicamente dejar las de mayor duración. Vamos a pasar a la segunda categoría, las fibras vegetales. Las fibras vegetales son otro tipo de materia prima de amplio uso en el mundo, cuya importancia no resulta obvia en muchas ocasiones. Esta materia prima eh, rindió servicios variados a los naturales de Puerto Rico durante la época del velorio. En la jerga botánica, el término fibra denomina otro tipo de célula, muy delgada y alargada, que posee paredes celulares fundamentalmente ricas en celulosas, en algunos casos ligninas. Ambas sustancias le imparten considerable grado de resistencia. Sin embargo, las fibras se diferencian de las células de la madera, las que mencionamos previamente, traqueidas y elementos de vasos porque las fi la fibras no tienen eh, función de conducción de agua y porque son generalmente más alargadas, mucho más alargadas. Las fibras exhiben además un grado de flexibilidad considerable y por lo tanto podemos comparar la función de estas células con las de cables de acero. Es decir, son resistentes y a la vez flexibles. Estas eh, fotos ilustran las, las fibras que son estas células que están aquí, otras células alargaditas, parece celular bien gruesas, Aquí vemos de lado un corte de lado de un tronco de un árbol donde se ve la, el, el, este pedazo de tejido de, de fibras todas un, unidas una cerca de la otra, de otra forma muchas veces mazos. Si, si cortáramos la fibra, le hiciéramos un corte eh, transversal y miráramos una fibra, lo que estuviéramos viendo sería este ángulo. Cada uno de estos es una fibra vista desde la parte superior. Eh, esto con, esta tinción color rosado. Eh, ilustra el grosor de la pared celular, es decir que los componentes de la célula están en el lumen, en ese pequeño huequito que está allí y el resto es pared celular, o sea que tiene una proporción bien grande de pared. Eh, como ven, forma unos mazos, como me recuerda siempre cables de acero, resistente y flexible a la vez. Y en esta eh, fotografía de acá, en esta laminilla, fotografía de la laminilla eh, los mazos eh, los teñidos bien oscuros, rojizos en la parte eh, esa banda media superior ilustrado, donde ubican en el caso de este, de este tallo eh, las fibras. Aunque, está, aunque están presentes en casi todas las especies, son más abundantes las fibras en los miembros de diversas familias vegetales, como la de los hibiscos y la y la, imahagua, la familia de las malváceas, las gramíneas, la familia poácea, los agaves, la familia agavácea y la familia de las palmas, las arecáceas. Las fibras suelen clasificarse según su uso, los cuales incluyen el trenzado para sogas, el tejido para sombreros, la cestería y otros, el para y otros, el hilado para textiles, el conglomerado para fabricar papel y fieltros, los rellenos para colchonar y las cerdas para cepillos y escoba. El rey indiscutido de las fibras vegetales textiles, en el caso de las textiles, es el algodón. Cada hebra es en realidad una célula larga, ...que crece de la capa externa de la semilla de esta planta. Un fruto de algodón produce varias semillas... ...las que a su vez contienen en su exterior... ...estas hebras que aglomeradas tienen el aspecto de una mota blanca. Se entiende que las hebras forman parte del mecanismo de dispersión por viento... ...de dicho material germinativo. Existe el consenso de que la domesticación del algodón ocurrió de forma independiente... ...tanto en el nuevo como en el viejo mundo. Es decir, cuando Colón llegó a las Antillas en el 1492... Eh, recibió como obsequio de los naturales ovillos de algodón, material que éste ya conocía. Las fibras también se pueden utilizar como relleno de colchones y almohadas. Este es un aspecto que podríamos no percibir en el velorio, porque solamente nos lo recuerda la pequeña almohadilla sobre la que está reclinado el infante muerto. En la época que nos ocupa, los colchones, las almohadas y los cojines podían ser mercancías finas, importadas, rellenas de materiales diversos y que en ocasiones eran ajenos a nuestro entorno. Localmente existían también materiales de relleno de calidad, como son las fibras que produce el fruto de la ceiba y aquellas que se obtienen del fruto de la, del árbol de guano o palo de balsa, que ambos pertenecen a la misma familia, están relacionados. Y a, la, y a su vez están relacionados al rey de las fibras vegetales, el algodón. Aquí vemos una fotografía de un, eh, de un árbol de ceiba donde ya el fruto ha abierto y ha expuesto la, la guata dentro del cual están las semillas y una foto en detalle del fruto de algodón. Al igual que en el algodón, la ceiba y el guano producen sus fibras dentro de frutos capsulares y también tienen la función de facilitar la dispersión de las pequeñas semillas de estas especies. La ceiba era una especie que hoy él conocía muy bien, porque, por ejemplo, ya la había pintado antes del velorio, eh, específicamente una que todavía está más o menos viva, que es la ceiba de Cuatro Calles o la ceiba de Ponce. Esta es un, una reproducción de la colección del Museo de Arte de Ponce. Eh, seguimos hablando de las fibras, pero ahora pasamos a hablar de eh, la fibra de bejucos para amarres y para sogas. El término bejuco es de origen caribeño y se aplica a las plantas de tallo largo y flexible enraizadas en el suelo que están adaptadas para arrastrarse o trepar. Muchas, muchos bejucos exhiben una cantidad considerable de fibras en el tallo y son tan resistentes y flexibles que luego, de secar, eh, que luego de secar se han empleado como elementos de amarre o como sogas naturales sin la necesidad de trenzar sus fibras. Así lo vemos utilizado en el velorio, donde sustituyen en muchos puntos de la estructura la función de los clavos. Sobre este uso, en 1894, Geyra es que menciona, al hacer alusión de estos bejucos, que si bien, se, y cito, si bien cede, difícilmente rompe, y que son, y cito, tan duros y flexibles que resisten los más recios huracanes. En Puerto Rico era común la elaboración de sogas con especies como la emajagua o majagua, especie de árbol pequeño de la familia de los hibiscos. Al pelar la corteza de la misma se obtenían tiras largas y fibrosas que luego se, se, se trenzaban. Sobre este árbol, la de Majagua, eh, Fray Ñigo Abad apunta que, y, y cito, del pellejo de las varas hacen sogas para todos usos. Comúnmente los barcos del país no gastan otras cuerdas que las de esta corteza. Son de mucha duración y resistencia, aunque muy ásperas para manejarlas. Así vemos también eh, desde el punto de vista de las, de, de las cuerdas, de las sogas, eh, unas soguillas finas eh, en estos recipientes de coco colgando en el techo de la casa del que Sequeira menciona y describen en el 1894 como, como soguillas de más agua. vamos a pasar a hablar de las fibras para objetos tejidos con las fibras vegetales se confeccionaban en la época del velorio cestos y aparejos para llevar la carga sobre el lomo de animales como caballos y mulos la fabricación de cestos de carga requiere de tallos, hojas y raíces lo suficientemente flexibles para ser entretejidos, uno y dos, lo suficientemente resistentes para resistir la presión del peso de la carga. Entre las diferentes especies utilizadas en Puerto Rico, destacamos el bejuco de paloma, el bejuco prieto y el bejuco de costillas. Y estas fotos que estoy ilustrando son específicamente especímenes secos. Prensados y secados en la colección del herbario, el, la colección o el museo de investigación que yo dirijo, que es un cuarto que tiene representada toda la flora de Puerto Rico en 40.000 especímenes aproximadamente, con especímenes de sobre un siglo. Un poco a propósito traje las fotos de especímenes para ilustrar eh, la función de documentación que hacen los, los botánicos en este caso por medio de especímenes de muestras que eh, preservados pueden durar siglos. Los cestillos que se ilustran en el velorio poseen dimensiones más bien pequeñas a medianas. Su tamaño y la buena terminación sugiere que este tipo de cestillo no se utilizaba para carga burda o, o voluminosa. Parece ser un medio de transportar objetos de peso y dimensiones moderadas. Existe en la colección de objetos del folclorista puertorriqueño Don Teodoro Vidal un cestillo idéntico a los que se ilustran en el velorio, que son las fotos que ilustramos aquí el cual hemos tenido la oportunidad de examinar y presentamos aquí. En una entrevista que le hiciéramos a Vidal, eh, coincidió con la descripción de uso que, que les acabo de, de dar. Pasemos, eh, todavía estamos en las fibras, ya creo que pueden ver lo versátil que son las fibras, a veces nos perdemos noción de esto, eh, y ahora nos movemos a hablar un poquito de los sombreros. Interesante, eh, porque el sombrero es una pieza de vestir indispensable en las, tora, en las zonas tórridas, porque protege de, al usuario del, del, del sol tropical eh, y si usted mira a los personajes del velorio y cuenta cuenta los sombreros eh, se da cuenta que la mayor parte de ellos tienen sombreros una gran cantidad de ellos eh, no les voy a decir cuántos hay los voy a dejar que ustedes cuenten primero los sombreros era, eran una pieza de vestir presente en todas las clases sociales y los había de diversa calidad y hechura. El velorio documenta el uso amplio que tenían los sombreros de paja en el Puerto Rico de fines de siglo, pues aparecen más de una decena de personajes de la obra. No les dije el número exacto, más de una decena, hay más de diez. Eh, una de las fibras favoritas de la, en la isla para la confección de los mismos era la de una palma conocida como el yarey o palma de cogollo, o también conocida, y no es coincidencia, como palma de sombrero, Zabal cauciarum. Estas eh, fotos son de Zabal, dibujo de Zabal, fotografía y un poco del detalle de la base de las hojas. Esas hojas de Zabal son específicamente esta que tengo por aquí. En la isla existió una notable industria de sombreros de pajas, destacándose aquellos de la región oeste de Puerto Rico. Los famosos sombreros de Cabo Rojo, por ejemplo. La fabricación de los mismos se hacía a partir de las hojas secas cortadas en tiras. Y la calidad del tejido y del sombrero también dependía de cuán ancho era la tira, cuán, cuán ancho se cortaba la tira. Si me ha estado interesante porque he estado, yo he estado coleccionando tarjetas postales de Puerto Rico y tengo una... He encontrado una cantidad interesante de tarjetas postales de principios del siglo donde el tema que se puntualiza en la tarjeta son los mercados de sombreros de paja, las tejedoras de sombrero de paja que usualmente eran féminas eh, y los vendedores ambulantes de sombreros. Así que el hecho de tenerlos en el contexto de una tarjeta postal me parece que ilustra algún elemento de interés eh, en ese en ese objeto y en esa industria. Pasemos a hablar de las fibras de palma como materia de construcción. En las casas campesinas de Puerto Rico se empleaban materiales fibrosos de palma que complementaron a la madera como materia prima para la construcción. Un ejemplo son las tablas de tronco de palma real, que a pesar de no ser técnicamente madera, exhiben gran fortaleza por la abundancia de células de fibras. Aunque el uso del de tablado de palma ha prácticamente desaparecido en Puerto Rico, no es difícil verlo hoy día en construcciones rústicas en otras islas de las Antillas. Y estas dos fotos ilustran el, el, lo que acabo de puntualizar. Esa fotografía es una de las poquísimas que hay donde hay evidencia de, de, la, de la construcción o elaboración de tablados de, de palma. Este es del trabajo de Murphy del 16, eh, construcciones que todavía se pueden ver en parte de las Antillas, eh, como en, la, en Cuba y en la española. El uso de las palmas para techado es una práctica de construcción muy común en todos los trópicos debido a, a varias características. Permite crear una barrera efectiva contra la lluvia. Es un material liviano y manejable. Requiere poca preparación o procesado antes de utilizarse. Es de considerable duración. Es fácil de obtener y es fácil de reemplazar cuando se deteriora. En el Caribe crecen diversos géneros de palmeras nativas con cualidades adecuadas para este fin. Y una especie que no es nativa, que es exótica, pero que es, se ha utilizado abundantemente, es la que ilustra ahí, que es la palma de coco. En el velorio, el techo parece componerse de varias hileras de paja de hojas de palma amarradas sobre varas de madera delgadas que están orientadas horizontalmente. Cada una de estas hileras está asegurada a las vigas principales del techo y descansan imbricadas, sobrelapadas unas sobre otras, formando una capa continua que sirve de barrera contra la lluvia. Hemos visto ejemplos similares en otras islas de las Antillas, en este caso es el de la Española, eh, y específicamente el, en la foto del, de ese techado que estoy mostrando son con hojas de Zabal dominguensis, una especie de Zabal de hoja eh, forma de palma, una especie cercana a la que tenemos nosotros. La Yagua es un material fibroso que no está presente en la vivienda principal del velorio, pero que debemos mencionar porque se utilizó frecuentemente en la construcción de las viviendas humildes. En términos botánicos, la yagua es la base de las hojas de ciertas especies de palma, como la palma real. El dibujo de la izquierda muestra la, esa base de la, pal, de la, de la hoja, y cuando todas esas bases de las hojas están bien compactadas, forman esa, esa parte del, del tronco, lo que parece el tronco que es un cilindro verde, realmente no es parte del tronco, esas son las bases de las hojas que están apretadas y de forma vertical, o sea que la hoja comienza en la yagua. No, no para no confundirlo con el tigüero El ramo de palma, voy a hablar de otros usos de fibra, eh, en este caso no es una, no es una fibra atrezada pero está presente. El, palmo, el ramo de palma se asocia desde la antigüedad a imágenes de gloria, victoria e inmortalidad. Esta simbología se incorporó también a la cultura cristiana que llega hasta nuestros días y aparece en la representación de algunos ángeles, santos y en ocasiones en la iconografía de la Virgen. En la simbología cristiana, su representación se asocia a los santos que adquirieron la victoria de la vida eterna por medio del martirio. Es en el suceso bíblico, sin embargo, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde los puertorriqueños mejor asocian el uso cristiano de los ramos de palmera en el domingo de, de ramos. Vamos a pasar a la tercera categoría de evaluación, eh, los objetos de frutos no comestibles. Los frutos pueden ser muy variados en aspecto. La capa que los constituye, conocida botánicamente como eh, pericarpio, puede ser blanda, como en el caso de los plátanos y las chinas, o puede ser de constitución leñosa, como en el calabacín del huícharo o de la higuera. Esta ilustración que tengo eh, en la parte superior muestra eh, una flor, y el, un, en el centro un detalle de la parte femenina de la flor, el pistilo, y eventualmente es cuando hay fe, eh, polinización y fecundación, ese el ovario que contiene lo que será la semilla, ese ovario engrosado, ese ovario fecundado dará eh, paso al fruto. El fruto es un ovario engrosado y todos los frutos provienen de flores, del ovario engrosado de una flor. Y específicamente estoy hablando, cuando hablo del pericarpio, estoy hablando de la capa externa, esta capa externa del del fruto, que en ocasiones puede ser de consistencia blanda, como el caso de los plátanos y, y, de, y, del, eh, y de las chinas, eh, un poco correosa en las chinas, pero nunca leñosa, como el caso de las higueras y de los guícharos o los guiros. La dureza de los frutos la debemos a las fibras, células que ya conocemos a la izquierda, y sobre todo a las células conocidas como esclereidas, otro tipo de células que tiene paredes celulares bien gruesas. El nombre esclerida, por cierto, se deriva, se deriva del griego scleros, que significa duro. Y esa dureza permitido su aprovechamiento. Por ejemplo, en el caso del guiro, este es una, un detalle de una ilustración del libro de los bejucos de Acevedo Rodríguez a la izquierda, eh, que muestra el fruto, parte de la, del tallo con, la flor, de, con las hojas, con las hojas y, y las flores del del, del bejuco del guiro. Eh, este instrumento de percusión se elabora con el fruto de un, de, de, de un bejuco que recibe en Puerto Rico los mismos nombres que el instrumento, guiro o guicharo. Es de la familia de las cucurbitáceas, a la que también pertenecen otros bejucos rastreros o trepadores, como la calabaza, el pepinillo, el cundamor y las sandías. Es de distribución pantropical por todo el trópico: trópicos del viejo mundo, trópicos del nuevo mundo pero se desconoce el área exacta de origen, de origen geográfico. Posiblemente es el viejo mundo. Es difícil establecer el lugar de origen porque casi todas las plantas conocidas son cultivadas o escapadas de cultivo, lo que implica que están en estos lugares porque el hombre las llevó y prácticamente no se conocen poblaciones en estado silvestre. Ha sido la interacción de esta planta con el hombre tan cercana y puede crecer en lugares perturbados por el hombre que actualmente no se, no se sabe exactamente el origen de, este, de esta especie pero es de distribución pantropical paso eh, a otro fruto de uso no comestible que es el de los de los cestillos de coco en el velorio hay dos recipientes elaborados de la semilla de coco colgados cada uno de un cestillo eh, en un cestillo de fibras de majagua. aquí no se hace uso de todo el pericarpio pues se ha removido la parte más externa y fibrosa del mismo. Es decir, no el fruto completo del coco, sino que se extrae la, la capa externa del, del coco y básicamente lo que sería la semilla es lo que, lo que se utiliza. Esta pieza ha sido objeto de conjeturas y, as, y se ha sugerido como un envase para guardar alimentos. Encontramos en, en el proceso de, este, de esta investigación una cita interesante de Fray Diego Abad, eh, y es la siguiente… Dice, jamás le falta un coco de leche de sus vacas que es excelente y tan grasa que ordeñándola media hora antes de la comida se cuaja como una pella de manteca. A esta leche a esta, a esta llaman leche madura. Tiene un gusto de alteración poco agradable a los principios hasta después de acostumbrado el paladar. Y es el principal sustento de estos isleños. Cita de Fray Negobat Una pella es una especie de masa, ¿verdad? Eh, básicamente, poco se solidifica, como el aspecto de una manteca, por ejemplo. Por otro lado, eh, Sequeira, en 1894, menciona que estos recipientes al que llaman cocos guardan, y cito, la leche de la única vaca de la casa. Por tercera evidencia o elemento de evidencia de, sobre el, el uso de, de estos cocos, eh, he recibido relatos verbales eh, de que en la región de Cagua se utilizaban como recipientes para hacer accesible la leche cuando se estaba criando a un niño pequeño. Me pregunto entonces, ¿estos cocos suplieron la leche al infante ahora muerto? Las ditas son otro tipo de recipiente elaborados con la porción externa del pericarpio leñoso del árbol del higuero. De modo que crecer un higüero cerca de la casa era tener una fuente continua de vajilla y de utensilios. Las ditas rotas eran fácilmente sustituibles. Menciona Badi la sierra lo siguiente, y cito, Los platos, cucharas, vasos, jarras y demás utensilios los hacen de la corteza del totumo que se hallan en cualquier bosque. Totumo es otro nombre con que se utiliza para el higüero. Eh, Oyer utilizó la higuera como elemento de composición en algunos de sus bodegones más allá del velorio, lo, lo, lo ilustró, evidenciando la importancia que tenían estos utensilios en las épocas. Su bodegón con aguacates y utensilios, por ejemplo, pintado alrededor de 1890-91, incluye una dita como, ele como elemento de la composición. Además, entre 1912 y 1914, pinta el bodegón de higueras dedicado exclusivamente a los artículos elaborados, con el fruto de esta planta. Y en ese bodegón, desafortunadamente no tengo una ilustración, están las ditas, están las atacas, está las cucharas, básicamente todo lo que se podía hacer con una, con una jigüera. Además, en ese ilustran varios frutos aún pegados a las ramas eh, de, del árbol. La maraca es un instrumento de acompañamiento que consiste de un fruto seco y ahuecado dentro del cual se insertan semillas para generar sonido. El fruto lleva insertado un palo corto y rígido que sirve de agarradera. Las maracas se elaboran tradicionalmente con los frutos secos del higuero y a veces con las semillas eh, de, la, de la palma de coco. La interpretación musical puede requerir el uso de dos maracas, pero en otras ocasiones solo una, como apreciamos en el velorio. Pasamos a la cuarta categoría, las plantas para bebidas y alimentos. Las bebidas alcohólicas o espirituosas permean casi... Eh, Todas las culturas humanas y mucha de, muchas de ellas se, eh, y en muchas de ellas se emplean para animar el espíritu con, con sensaciones de euforia y de desinhibición. Para la elaboración de bebidas alcohólicas se emplean especies de plantas ricas en carbohidratos, como los azúcares que se encuentran en los tallos de la caña, que permitan un alto rendimiento de etanol, el alcohol que se, se encuentra en, el, en la bebida. Este alcohol se produce por medio de reacciones naturales simples conocidas como fermentación. Para lograr bebidas fuertes como el ron, hay que someter el producto, los productos de fermentación por otro, otro proceso, un proceso adicional que es el de destilación, el cual aumenta eh, significativamente la concentración de alcohol por volumen del líquido obtenido. El Caribe es la cuna del ron bebida que se obtiene de la destilación de los fermentos de la melaza de caña de azúcar. No nos sorprende entonces so, eh, el vínculo ron-caribe, pues la región figuró como una de las principales productoras de caña de azúcar a nivel mundial. Las, la caña de azúcar, como a modo de eh, dato, traigo es, de, es el producto de cruces de diferentes variedades silvestres, desde eh, de origen incierto, eh, y no está del todo claro, pero se estima que su origen ubica eh, en el sudeste asiático en la región de la India y Nueva Guinea. Bebida accesible y potente, el ron era el agente efectivo para lograr entre muchos campesinos los estados de euforia y desinhibición ya descritos. En el velorio se ilustra la presencia de las bebidas espirituosas en más de un detalle de la obra. Hay un vaso de ron medio lleno o medio vacío, junto a un campesino que apura su vaso en alto, al lado izquierdo de la escena, un campesino eufórico vierde, vierte el contenido de una botella sobre una pareja, sobre su pareja. El cura, además, accede a un vaso que le ofrece la madre del niño muerto. No sabemos si es licor, pero bueno, puede ser agua, pero no sé. El desenfreno y algarab algar algarabía producto del alcohol que se percibe en la obra, junto a la interpretación de música aparentemente alegre, son dos de los elementos más antagónicos en el velorio o el velatorio de un muerto. Y las plantas son en parte responsables. Debemos recordar que el baquiner era para muchos más bien una celebración de la despedida de un inocente, de un angelito, más que una ceremonia de pena y duelo colectivo. Voy a pasar brevemente a hablar de algunos de los alimentos. Los alimentos en el, en el, en el velorio eh, incluyen eh, varios que son de origen... Eh, que son del, del, de origen del, del viejo mundo y un ejemplo del, del nuevo mundo que es el maíz de origen americano, que no solo, el maíz no solo logró la aceptación de los colonos, sino que fue, expandió sus fronteras hacia Europa. El arroz es un elemento culinario del que nunca se despojaron los españoles en Puerto Rico. Su origen se remonta al oriente y su domesticación data de 9 a 12 mil años aproximadamente. La palma de coco... Es oriunda de la región del Pacífico, hoy se le, se le cultiva prácticamente en todas las regiones tropicales del mundo por proveer tan variados servicios al hombre, algunos de los cuales ya hemos mencionado. La naranja china, naranja de la china, o mejor conocido por los puertorriqueños como china, es otro de estos alimentos de, eh, de origen asiático. Se originó en Asia, eh, pero se desconocen los ancestros silvestres que dieron origen o pie a su domesticación. El, pa el patrón de expansión geográfica desde de Asia al Caribe en la China es similar a la que hemos visto en otros cultivos. Primero se extendió hacia el oeste, eh, desde, las desde Asia hasta el Medio Oriente, eh, al mundo árabe, eh, para luego llegar al sur de Europa y de allí llegar a, a las Américas, pues, a veces vía las Canarias. En el caso particular de la China se piensa además que para, para esa misma fecha de llegada al sur de Europa, eh, los portugueses, eh, la llevaron directamente a Europa como producto de sus travesías comerciales con la China y la India. Eh, el plátano. El plátano llegó al Caribe durante los primeros años del siglo XVI. Según el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, la especie se introdujo inicialmente a la española y de allí pasó a Puerto Rico. A mediados del XVII, el obispo Fray Fra Damián López de Haro hace alusión, y cito, a una fruta que llaman plátanos, de que hay abundancia y diferencia en los campos, y es el sustento de los negros y aún de muchos blancos pobres. De igual, y, y cierro la cita. De igual manera, más de un siglo después, Fray Ñigo Abad expresa, y cito, que es la planta más útil y hermosa que se cultiva en esta isla y aún en toda América. Cierro la cita, y, y en particular menciona, y vuelvo y cito, ...que el plátano, le sir cito, le sirve de pan a los residentes de la isla. Este fruto mantuvo su lugar como uno de los eh, sustentos principales en Puerto Rico... ...durante el XIX y aún en parte del siglo XX. Esto explica quizás por qué son un tema recurrente en la obra de Oyer. Varios de los cuadros de Oyer son específicamente bodegones sobre plátanos... ...maduros y plátanos verdes. Vamos a pasar a la quinta eh, categoría, que, eh, que es el de los elementos ornamentales... ...específicamente sobre las flores que están presentes en diferentes partes del cuadro. Las flores son elementos decorativos de larga tradición... ...presentes en, em en efemérides alegres, solemnes o infortunadas. En el velorio nos faltan las flores. Las flores grandes, color blanco rosadas, representadas en la obra... ...tienen múltiples verticilos de pétalos, muchos juegos de pétalos... ...libres, cada pétalo está libre, no están fundidos. Eh, tienen múltiples estambres, la parte masculina... Perceptibles solo en algunas, eh, algunas de las flores. Y hojas compuestas, hojas que están segmentadas en pequeñas láminas que parecen una pluma pinnada, eh, como en el caso eh, del material vegetal que está en la dita del suelo. Todas estas características que, que menciono eh, son elementos indiscutibles de la familia de las rosas, las rosas. La rosa ha estado presente por mucho tiempo en la historia humana, tanto por sus cualidades ornamentales y estéticas como por su simbolismo, que gravita generalmente en las cualidades de la belleza y del amor. Las culturas romanas asociaban esta flor con Afrodita o Venus, la deidad del amor. La tradición cristiana también le ha otorgado diversos significados a través del tiempo. Las, hojas, las, ro las rosas rojas eh, y las espinas se asocian, por ejemplo, a la sangre derramada por los mártires o a la pasión eh, de la Virgen María. Eh, sin embargo, cuando la Virgen María está representada con el niño, las rosas son blancas o rosadas. Según el simbolismo floriográfico, las rosas rosado pálido, como en el caso de las que se ven en el, en el velorio, simbolizan cualidades que incluyen la alegría, la juventud y la vitalidad. Las blancas, que también aparecen en el velorio, eh, o flores blancas, rosa blanca, son alegóricas a la inocencia, a la pureza, a la virtud, a la reverencia y la humildad. Pasamos ahora al último tema, el paisaje. El paisaje de Puerto Rico de fines del siglo XIX mostraba señales de gran transformación. El corte y la quema para habilitar el medio a los intereses humanos habían arrasado grandes extensiones forestales. En 400 años casi se elimina la diversidad biológica que requirió miles, millones de años de evolución orgánica. Los valles costeros de baja elevación fueron los primeros que sucumbieron al desmonte por, las, por su accesibilidad por la vía marítima, por sus terrenos poco accidentados y por la fertilidad de los suelos que los hacía propicios para la agricultura. Allí floreció el cultivo de la caña y la cría de ganado, dos faenas agrícolas que eliminaron los bosques de tierras bajas hasta el punto de hacerlos casi desaparecer, casi no tenemos bosques de tierras bajas nativos. Eh, de los originales más adelante el impacto humano se extendió a las montañas con cultivos como el tabaco y se agravó cuando el café toma prominencia como cultivo comercial de exportación estas fotos son del 1916 ilustran, eh, ilustran eh, dos paisajes de Puerto Rico el de la izquierda el área de Barranquitas Comerío donde el autor menciona que estaba completamente desprovisto de cubierta forestal Podemos apreciar, creo que puede apreciarse un poco los troncos, los tallitos de, los, de las palmas reales. O sea, siempre sobrevivían, se quedaban allí. La foto de la izquierda es una foto tomada desde la región de Nahuatl aproximadamente, mirándose el yunque, desde una finca llamada La Florida, y el autor menciona que prácticamente desde la parte baja hasta la alta no había vegetación. Eh, esta otra foto, a modo de balance y contraste, las la, la menciono para... Puntualizar que sí había habían bosques, pero estaban maltrechos o estaban bien amenazados. Esa foto de la izquierda, por ejemplo, también es del yunque de la vertiente norte, mirando hacia la, las cabezas de San Juan aproximadamente, donde había cubierta forestal. Es decir, que había vegetación, pero, pero el bosque del Luquillo, como lo conocemos ahora, no era el mismo de hace más de 100 años. Eh, y esta foto que está a la derecha es un bosque, es un rodal de eh, Tabonuco, de Arecibo. Yo no sé si eso existe, pero es de la, todas estas fotos, estas cuatro fotos de vegetación y áreas de forestal son todas de la misma época, del 16. La pérdida de cubierta forestal obligó a los gobiernos de turno a tomar medidas para atender el problema durante diferentes periodos de la colonia. Eh, de, y hay varias iniciativas. Desde, en 1839, por ejemplo... Se decretó la orden real para crear la Junta Superior para la Conservación de los Montes de Pesca y Vida Silvestre. En el 1844, el gobernador Rafael Aristegui Vélez Conde de Mirasol extiende una circular a los alcaldes donde solicita acción dirigida a la conservación de los bosques y arboledas y a la ejecución de las medidas dictadas para impedir su devastación y procurar su fomento. Eh, por otro lado, en 1876, el rey Alfonso XII expide la Ordenanza de Montes para hacer el servicio del ramo en las provincias de Cuba y Puerto Rico, mandato que buscó establecer una guardia forestal encargada de la protección de los montes del Estado. El interés de levantar la conciencia eh, y la conservación forestal llevó incluso a celebrar en San Juan nuestra primera fiesta del árbol, el 3 de mayo de 1897. Estas acciones, al igual que otras decretadas en siglos anteriores, fueron insuficientes para frenar la devastación forestal del país. Los paisajes del el velorio nos remontan a esa época de crisis forestal. Allí predominan las colinas deforestadas, cubiertas de pastos, plantas herbáceas que caracterizan los ambientes transformados por el hombre. En la vista de la puerta izquierda se divisa incluso en las afloraciones de piedra que usualmente permanecen ocultas bajo la compleja estructura del bosque húmedo tropical que una, vez, que una vez existió allí. Esta foto de la izquierda es una fotografía del área de Cambalache, en Arecibo, donde tenemos bosque, área que se cortó y se deforestó y se ve expuesta esa, esa, en este caso, piedra caliza. Eh, una característica bien fácil, perceptible. Cuando yo comencé a evaluar y estudiar la obra y vi los paisajes, lo primero que recorre. Eran las áreas de deforestación que he visitado, porque esa, esa roca eh, clara florada allí. Otras pistas que apuntan a un paisaje dominado por el hombre son la presencia de animales de montar y de ganado, las cercas o guardarrayas y las casas esparcidas por la campiña, un patrón de asentamiento típico de la ruralidad de Puerto Rico. Francisco Ayer pintó el velorio en la hacienda Santa Bárbara de Carolina, que pertenecía a la familia El Saburo, así como en un ranchón del pueblo de Río Piedras. Eh, estos datos geográficos nos permiten hacer interpretaciones razonables sobre el paisaje que se asoma por las puertas del velorio. A pesar de las amplias extensiones que ocupan los pastizales en los paisajes, del velorio, los árboles y las palmas de coco y palmas reales están siempre en el entorno inmediato de las casas, que sugiere la conveniencia de mantener eh, cerca especies de que cubran alguna necesidad. La palma real es un elemento muy presente en la obra de Oyer. Lo vemos, por ejemplo, en los cuadros como la ceiba de Ponce eh, de 1887-88 y en la casa finca del guaraguao de 1890-92. También en obras como el paisaje palma real, que uno de mis cuadros favoritos de Oyer, a la izquierda, que es específicamente el tema principal de, de, de, la, de la obra, del cuadro, en 1897, eh, y otro cuadro que se llama Paisaje con palmas Real, de 1908-1910, entre otros. Un elemento bien presente en la obra de Oyer. Y en este caso del Paisaje de palmas Real, se, se ve en Oyer el, la pincelada, el, el trazo, eh, ligero, ¿verdad? los colores que recuerdan la influencia impresionista que trajo de, de París este es un cuadro que eh, de Doyer también pintado en Francia, el paisaje francés primero, eh, uno que un poco para que hagan un contraste de, de la técnica En el, pasaje, el paisaje de la puerta izquierda asoma un árbol que la pincelada de Oyer lo presenta como de copa más o menos redonda, con follaje de densidad mediana y creciendo en medio del campo abierto su identificación específica no es posible, pero podemos inferir que se trata de una especie como el úcar, la péndula o el capa blanco, entre otras. Todas estas especies son árboles nativos comunes que tienen un porte similar al descrito. De Además, crecen en las, en las condiciones ambientales de la ruralidad de Carolinas y Río Piedras, incluyendo terrenos perturbados cerca de viviendas humanas e incluso como parte de las guardarrayas. Por la otra puerta se divisa a lo lejos un árbol de porte alto, cuyo follaje es de poca y mediana densidad, con una copa que se extiende un tanto horizontalmente y que exhibe una profunda bifurcación en el tronco principal que comienza a poca distancia del suelo. Hay varias especies que podrían ajustarse a esta descripción. Una de ellas es el samán. Esta es una especie de porte alto introducida de América Tropical Continental que fue sembrado en potreros y atos para proveer sombra al ganado en las horas de mucho calor. Este es solo un ejemplo sugerido, pero preferimos dejar abierta la identificación taxonómica. Más allá de asignarle uno u otro nombre a los árboles del velorio, nos parece de mayor relevancia comprender lo que representa la vida que se impone a pesar de la adversidad. El lector habrá constatado que los aspectos endobotánicos en el velorio son muy variados. La sensibilidad la capacidad de observar y el conocimiento de Oyer del detalle de los elementos etnobotánicos para plasmarlos en conjunto en este lienzo son verdader verdaderamente encomiables. Esperamos que esta obra genere nuevos ángulos sobre el tema en el futuro. Finalizo con esta frase de Oyer que ha estado guiando este proyecto. La naturaleza es el eterno campo de investigación del arte y de la ciencia. Muchas gracias. Para el, para el calabacín, la pregunta, eh, la pregunta que él hace es, eh, una duda sobre lo, la terminología, eh, que el oído guicharo para la vaina de una leguminosa, que es bastante más pequeña, pero eh, leñosa, que se puede se le puede hacer surcos para también percutirlo, eh, y, y, la, y, la, y el, el guiro como tal. Eh, pero se, se puede, para, el, para el guiro regular se usa también guiro y huicharo, ambos eh, no sé no sé cuánto tiempo en tradición tiene el pequeño por lo menos en Puerto Rico eh, pero definitivamente el calabacín es de, de tradición mucho más larga pienso sí las rosas las rosas tienen la, la la pregunta es sobre las rosas eh, en un país tropical eh, eh, como no no la pregunta de del de eh, las rosas son, son de origen eh, septentrional, son de los de los de los climas templados, de septentrionales, la mayor diversidad de, de, no solo de rosas, sino de miembros de esa familia, las rosáceas, son de Norteamérica, Europa, hacia esa zona templada. Sin embargo, hay, hay variedades que toleran eh, eh, climas templados y, o subtropicales, incluso tropicales. Hay variedades que sí lo sí lo pueden lo, lo logran. Lo logran este, Pero la gran diversidad de esa familia sí está de, de zonas templadas que no quiere decir que no haya especies que toleren eh, variaciones tropicales. En, en las canastas básicamente se, se limpia, se, se utiliza el, el tallo, el tallo y a veces se, bueno, ese tallo tejido, a veces se, hay un armazón a través del cual se, se entretejen entonces los tallos del vejuco. Del ahí, ahí hay un tronco, hay un trozo, esa es palma real, eh, que luego en algún momento se pueden acercar a mirar. Yo creo que se nota muy bien la diferencia en el tejido de la parte exterior, que es mucho más fuerte del, del interior, mucho más suave. Algo, algo, algo que quería mencionar es también el elemento de resaltar las escenas campestres, los tipos y costumbres campestres, que este es un buen ejemplo y que tú lo puedes ver, por ejemplo, en cuadros como los de Pizarro, de Camil Pizarro.